Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Urlingan, Ya vamos acercándonos y, y ustedes piensan. Y este va a caer en el lugar de hablar de que se termina el año y qué quiere que le haga si es diciembre. Si fuera agosto diría hasta loco. Sí, se va, se va terminando esta esta época de nuestra vida, de toda nuestra vida. Somos contemporáneos de épocas muy difíciles. Este que no, no aparecieron como un hongo, ¿viste? Después de que llovió, y apareció. Es, tiene un trabajo previo. Por eso está acá nuestro queridísimo Pablo Ambrosetti, que él va trayendo pedazos de la historia y vos, en cada tema que él ha tocado, vos te das cuenta que tiene que ver con el presente que estamos viviendo. Eso es lo interesante. Estamos en la primera temporada y en la entrega número 13 por suerte que es miércoles. Sí, sí, que es miércoles, ¿no? miércoles. Así que eh, te saludamos, Pablo, un gusto, ¿cómo andás? Ah, buenas tardes, Marcelo, bueno, y a todos y a todas las que, est los, los que están mirando. Bueno, ¿qué es lo que. por dónde, qué, cuál de todos esos pedazos este, bueno, de nuestra vida eh, nos vas a. Vamos a, contar. a um, Estamos hoy eh, grabando el, el programa que saldrá en breve. Estamos hoy a 15 de, de diciembre, ¿verdad? O sea que en cuatro días se va a cumplir eh, un aniversario redondo, los 20 años, de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ah, claro. Eh, todos los aniversarios redondos casi que obligan a que uno haga como un balance o una retrospectiva ¿no? de, de ese hecho que fue fundamental. Y... Digo... Veremos en estos días a distintos comunicadores, investigadores, políticos, dirigentes, hacer una variedad de análisis sobre qué dejó y qué significó esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Más allá de la cuestión humana, la tragedia que significaron 39 compatriotas asesinados a manos del Estado ayer, Martes se ratificaron las condenas del jefe de policía y del ministro de Seguridad del gobierno de de la Rúa. Este, tanto, tanto tiempo tardaron en hacer eso. Y es tienen una instancia eh. más de apelación porque ya avisaron las defensas que van a ir a la Corte Suprema. Así es que in, es increíble eso. Este, pero lo que nosotros y uno, pero una de las cosas que, que están como instaladas es que el año 2001 marcó como, un, como una finalización. Uh -huh vamos a ponerlo entre comillas, pero como una sí. finalización de una de las etapas del neoliberalismo en la Argentina. Eh, en lo personal, como investigador de historia, como ciudadano, como como militante, eh, uno cree que los procesos políticos no necesariamente finalizan, sino que en todo caso se detienen y luego se reconfiguran, pero claramente fue un parteaguas. ¿no? Argentina no pudo ser la misma de, lo, eh, luego del 20 de, de diciembre del 2001. Ahora, si acordamos en que la Argentina ese hecho fue fundamental, la pregunta es cómo se llegó a ese hecho. Exacto. Y ahí también hay una, desde nuestra perspectiva, una visión muy superficial de entender que el 2001 fue una consecuencia inevitable de un, de un mal gobierno. un mal gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de la Alianza, el gobierno radical centralmente, aunque tenía otros aliados políticos, eh, básicamente gobernó mal, la economía se desmadró y ocurrió un estallido que ter terminó en una catástrofe de represión policial y en, en el fin de un gobierno ante la renuncia del presidente. Esa explicación de la que también van a abundar en estos, en estos días en la televisión eh, nos parece absolutamente incompleta. Porque eso es una accidentalización de la historia. Falta el apellido Capicúa. Ahí. Claro, faltan muchas cosas. Entonces, digamos, ¿cómo comienza el neoliberalismo en la Argentina? Primero que nada, si a cualquiera de nosotros, y no hace falta ser un intelectual, un pensador, a cualquier persona le preguntás si conoce la palabra neoliberalismo, la mayoría de la gente te va a decir que sí, y una parte importante de la población te va a decir, bueno, el gobierno de Menem, o el de Macri, o Bolsonaro, te, te los podrá identificar con mayor o menor grado de, de exactitud en algún personaje. Ahora, si a, a esas mismas personas nosotros le preguntamos, bueno, ¿alguien sabe quién inventó el concepto de neoliberalismo? Y por ahí los muy versados en el tema, los muy estudiosos, te dirán, bueno, Milton Friedman en los años 70, eh, eh, algún in, eh, economista liberal eh, de la escuela de Chicago... Va. El concepto de neoliberalismo lo inventó un economista alemán de apellido von Hayek, que entre 1946 y 1948, a dos años de finalizar la, la, guerra, la guerra, desarrolla el concepto ne el neoliberal, neoliberalismo. Él era eh, austro alemán porque compartía las dos nacionalidades eh, y él qué plantea, dice bueno, se terminó la guerra. El mundo quedó dividido en, básicamente en dos bloques, un bloque cercano al socialismo soviético, un bloque cercano al capitalismo industrial norteamericano. Ahora, ¿qué característica tiene este capitalismo industrial norteamericano? Bueno, que es un capitalismo con fuerte presencia del Estado, eh, donde el Estado invierte, desarrolla la economía, apunta al pleno empleo, eh, y lo hizo esto a partir de los años 30 como un mecanismo para salir de la crisis perfecto, hoy la crisis terminó y esto es objetivo esto suena catastrófico decirlo pero las guerras son ni gran el negocio capitalista fabricar algo, romperlo y volver a fabricarlo para claro. lo más caro por lo y tan, aparte como es, soy yo el que lo va a fabricar es y es una el que, que le van a pagar la compra imagínense con una Europa arrasada donde todo estaba por reconstruirse y recomprarse papita para el loro bueno, era eso. entonces qué dice Von bon Hayek dice, ya no, no hay necesidad de intervención estatal, tenemos que volver al libre mercado tenemos que volver al liberalismo clásico l eh, las medidas de acción de intervención estatal en la economía, como la búsqueda del pleno empleo, los subsidios a los desocupados, la obra pública tienen que empezar a desaparecer porque están las condiciones dadas para que la economía de mercado vuelva a ser neoliberal vuelva a ser liberal, tenemos que Construir un neoliberalismo. Liberalismo. Y este concepto lo inventa entre el 46 y el 48 en una serie de libros y artículos que publica. Las ideas de von Hayek en ese contexto son tomadas muy eh, minoritariamente por el sector de los economistas, eh, justamente, más a la derecha del sistema capitalista. Los ingleses. Los, un sector de los ingleses, un sector de los, este, de los austríacos y los alemanes. Mm. Eh, pero a partir de los años 60 y 70 comienza a hacerse fuerte en la, algunas corrientes económicas en el interior de los Estados Unidos. El más conocido to, de todos es la Universidad de Chicago, eh, ciudad industrial por definición, ciudad demócrata por definición, donde... Qué paradoja. Que fue una, una de las grandes paradojas históricas. Mm. Este, donde algunos economistas y ahí sí el más conocido de todos es Milton Friedman eh, que plantean este, que la, rescatar las ideas de von Hayek aparece para el mismo tiempo una corriente vamos a decir así de, de la antropología o de la sociología que se llama el culturalismo económico cuyo máximo exponente es un, un sociólogo norteamericano que está vivo todavía, que se llama Lawrence Harrison, que en el año 1978 escribe el libro que se llama El subdesarrollo está en la mente. Y él lo que plantea es que los países del tercer mundo en realidad no se desarrollan económicamente, básicamente por cuestiones culturales. Y lo que tenemos que hacer todos los países de la región, principalmente los latinoamericanos, es abandonar nuestras prácticas culturales, que según él son el pensamiento estatista, el catolicismo y el culto a la familia, y adoptar parámetros de vida más parecidos a los angloprotestantes norteamericanos. Y que el Estado es el gran obstáculo para el desarrollo, de, eh, el desarrollo individual. Cualquier similitud con discursos de la actualidad no es mera coincidencia. Lo cierto es que el neoliberalismo desde finales de los 70 comienzo, o comienzo de los 70 comienza a desarrollarse como una teoría, aunque no mayoritaria, muy fuerte al interior del pensamiento económico centralmente de los países centrales, capitalistas, ¿no? Inglaterra, en mucho menor medida eh, Alemania y Estados Unidos. ¿Qué proponía el neoliberalismo entonces? Justamente desregular la economía. Vamos, acá hay un tema que parece una tontería y siempre es complejo hablar eh, de economía tanto por radio como por televisión, pero vamos a hacer el esfuerzo. Una de las cosas, y vos la habéis escuchado, lo hemos mm. escuchado todo, le hacen la entrevista a un economista liberal y dicen, yo estoy en, en contra de tal impuesto, el que sea, no importa, porque es un impuesto distorsivo. Bueno, la función de un impuesto es distorsionar el mercado. Claro. O sea, la función de los impuestos... Tienen que ser distorsivos. Tienen que distorsionar el funcionamiento, entre enormes comillas, natural del mercado. Bueno, eh, el Estado está interviniendo en la economía. Desde el momento que existe un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Economía, un Ministerio de, no sé, de Vivienda, está interviniendo en la economía. Desde el momento que hay una ley que dice que un trabajador tiene que percibir un salario para, eh, a cambio de un trabajo, claro. hay una intervención en la economía. Desde el momento que hay una ley que permite comprar y vender un esclavo, hay una intervención económica. Es decir, el Estado siempre interviene en economía. La disputa es en favor de qué intereses interviene es el Estado. No si interviene o no interviene. Por eso ese argumento de los neoliberales parte de una falsedad eh, ideológica o de una trapisonda, de, un, de un engaño. Es decir, no, aquí... Es el Estado el que entorpece el, el desarrollo natural de la economía. Pregunto, hace 300, no más, 500 años, el mundo abandonó el trueque y utilizó el comercio. ¿Y el comercio en qué lo hizo? En base a un patrón de cambio. ¿Qué cuál es? El dinero. ¿Quién acuña el dinero? ¿El sector privado o el Estado? Bueno, entonces el Estado viene interviniendo en la economía hace 500 años. Es mentira que el Estado es un obstaculizador del desarrollo económico. Es más, en el imperio romano, Julio César se quedaba sin plata, y entonces tenía que salir, a atacar a algún pueblo que tuviera minas de oro, se quedaba con las oro y ah, el Estado romano acuñaba moneda. Y oh, cuando él tenía la moneda ejercía presión política, económica, bueno. militar y todo lo demás. Y, y Todos no es, no es de la actualidad así. eso. Estamos hablando no, de 2.500 no, no. años atrás. Y si vas más bueno. atrás, los chinos cuando inventan el, el dinero, papel moneda. El papel moneda bueno. lo inventa un imperio bueno. también. Ahí está. Entonces, esa visión neoliberal, es hablar de algo que no ocurrió nunca. Nunca hubo un estado ausente en la economía. Claro. De la, la, la constitución del Estado como superestructura es una organización económica, desde, desde el momento que el Estado tributa, eh, recauda tributos quiero decir, digo las pirámides no se construyeron con aporte privado se no. construyeron con impuestos y con mano de obra esclava eh, y bajo las órdenes de un faraón, vamos es el Estado, y el Estado ahí acumulado decía, bueno, juntamos las, las vacas flacas y la vaca gorda de se supone, porque esto, eso está, lo metimos, disculpen, en un terreno. Pero suponete que fuera cierto. El Estado dice, lo acumulamos nosotros, es la claro. política del faraón para que el pueblo egipcio tenga para comer. Y si no lo hacía, luego tenía una hambruna, él no quería eso porque tenía una intervención. El Estado siempre está ahí. Yo creo, escuchándote a vos, creo, no, se me ocurre pensar, y digo, me voy antes de que nazca la República. Me voy a Francia, me voy a la Bastilla. Este, eh, A propósito, me voy a poner este, sarcástico. Algún día vamos a encontrar nuestra propia Bastilla, pero eso es otro, eso es otro tema. Eh, entonces vos decís, ¿por qué eh, aparece la Revolución Francesa? Había nobles que ellos acaparaban el Estado. Entonces ellos lo tomaban el Estado, lo privatizaban, era para ellos el Estado, y hacían todo un montón de cosas. Cuando aparece la República se abre el juego. Claro. No es que diga, uh mi ahora no hay más pobreza, pues claro. ya sabemos un día que no. Pero lo, el olor que tienen los que hoy se dicen libertarios, de que son para mí no son neoliberales, son neoconservadores claro. y demás, es como que ellos no quieren la República. Quisieran, ellos se sienten los nuevos nobles... Y entonces quisieran destruir, sacarse del medio al Estado, por más defecto de que tengan, lo que, lo que ellos traen atrás es peor. Si sí. quieren decir, no, yo soy el nuevo noble, yo soy el nuevo rey, este yo soy el nuevo conde, y entonces quiero todo para mí. Y el Estado me está molestando. Justamente, entonces esa teoría eh, que, que, que bautizó en los años 40 a von Gaye como el, eh, el neoliberalismo era la desregulación. Ahora, lo interesante es que la desregulación era el retiro paulatino pero continuo del Estado en algunas áreas de la economía, no en otras. Es decir, el Estado vendía sus empresas, se retiraba de, no se sé, vendía los ferrocarriles. El Estado, por ejemplo, le bajaba los impuestos a los ricos. El Estado iniciaba un proceso de privatización de la salud y de la educación. Ahora el Estado seguía controlando el comercio exterior, seguía controlando el monopolio legítimo de la fuerza con las fuerzas armadas, seguía teniendo el, el monopolio de la aplicación de justicia con el poder judicial. Es decir, no quieren un Estado ausente, quieren un Estado mínimo y que se transforme en un Estado que sea la guardia pretoriana de los intereses de, lo, eh, de los grupos dominantes. Claro. Ahora bien, ¿cómo se implanta el neoliberalismo a escala global para llegar a nuestro país? Bueno. Ahí recomendamos la lectura de un libro, y lo pueden googlear porque está subido a internet de manera gratuita, de un historiador británico que está vivo, es un hombre del pelotón de los jóvenes, tendrá 65 años, que se llama David... Eso soy un bebé, eh, es un bebé. Es un muchacho, <risa> lo que estamos diciendo. Este, un puber. David Harvey, H-A-R... B corta E Y David Harvey en inglés David Harvey es un, histori es un geógrafo, es doctor en geografía eh, marxista eh, uno de los actuales referentes del marxismo británico y que escribió en los años 90 un libro extraordinario que se llama Breve Historia del Neoliberalismo y él plantea que el neoliberalismo que se desarrolla como teoría en Gran Bretaña y en los Estados Unidos a comienzos de los 70, utiliza como experimento, como campo de prueba Latinoamérica. ¿Y qué país puntualmente? Él dice dos, Chile y Argentina. En 1973, con el golpe criminal de Augusto Pinochet contra el gobierno popular de Salvador Allende, y en 1976 el, genocid el golpe genocida argentino contra el tercer gobierno peronista, implantan por vía de la fuerza políticas neoliberales en, en, en ambos países. ¿Con qué objetivo? El disciplinamiento de la clase trabajadora, y uh -huh. ahí lo tenemos claro, o sea, sí. el exterminio de material, físico de los militantes sindicales, digo, nuestro país tiene, bueno, el, el, ese famoso estudio que pasó a la historia con el nombre de Nunca Más, ¿no? que hizo la CONADEPA a comienzo de los 80, estableció que el 46% de los detenidos desaparecidos de nuestro país eran delegados fabriles. O sea, el 46, casi la mitad del total de los detenidos, detenidos desaparecidos eran delegados fabriles. ¿Qué marca ahí? Que la clase obrera fue el objetivo quirúrgico, la clase obrera organizada, fue el objetivo quirúrgico al cual la dictadura genocida apuntó, eh, sus cañones, en Chile pasó algo parecido aparte porque ellos necesitaban básicamente hacer una transferencia de fondos, ah, ahí va. ese es el tema es decir, ¿por qué atacaban a los a, a todo lo que tuviera que ver con el orden sindical? Eh, ¿Por qué? Porque hasta el golpe de Estado en Argentina, es decir, se había logrado equilibrar. Sí. Es decir, había un 50% del dinero que estaba en los bolsillos los de trabajadores. los trabajadores ¿Sí? en Argentina. Entonces los tipos que se creen, ¿no? Hoy en día los, los, este, los más capitos de, de, de, del, del Río de la Plata, eso no puede ser. Entonces. Eh, Aprovechando la violencia del Estado terrorista que ellos fundaron con la dictadura, salieron a perseguir. Yo me acuerdo de chico que iba, trabajaba con mi padre y tenía que ir hasta la oficina de mandamientos de San Justo. Eso me obligaba a pasar por don, por lo que antes estaba la Dodge o la Volkswagen. Sí. Cuando vos pasabas por el costado de la fábrica, lo que veías eran soldados, este, que los veías ahí mirando la, la vereda, soldados armados dentro de la fábrica, sí, sí. los desastres que hicieron en Ford, ¿Eh? en el famoso quincho de la Ford, tortur torturando gente y demás, y en todas las fábricas, era un, era un delirio, ¿Eh? era un delirio. Por eso, digo, por, a eso vemos, ¿no? ¿Sí? el, el, el objetivo central de reprimir la protesta sindical. ¿Por qué? Como vos bien decís, porque la contraparte de eso era un proceso de transferencia de recursos de los bolsillos de los trabajadores a los grupos de empresarios. Al mismo tiempo, ambos países, Chile y Argentina, ambas dictaduras, aplicaron un proceso de reprimarización de la economía. Que cómo se logró? Con la apertura económica. La famosa propaganda que vemos en los documentales de que viene la silla importada y es mejor que la silla argentina que se rompe, lo que genera es que la aluvión de sillas de Taiwán en ese momento, de Indonesia o, o de Japón, eh, sin aranceles ahí va, sin aranceles distorsivos del Estado, ah, competiera deslealmente y en situación de privilegio frente a la producción local, quebrara a las pequeñas empresas de capitales locales, creara una cantidad de desocupados importantes que al mismo tiempo bajaba los niveles de conflictividad dentro de la fábrica, porque ¿quién va a pedir un aumento cuando vos ves que atrás tuyo hay 20 personas que están dispuestas a ocupar tu puesto de trabajo por mismo sueldo? Inclusive... Eh, yo lo escucho hablar a él y, y me retrotraigo, digo, qué difícil que es de hablar eh, técnicamente de economía durante la dictadura, porque eso es una banda armada mafiosa que entraba a los empujones a las patadas y se quedaba con la guita, nada más. Después, entonces, ¿qué decía? Y en ese, porque no eran tontos, porque como se pensaban que se iban a quedar toda la vida, entonces, extrañamente, no privatizaron algunos servicios claro. del Estado, porque, total, si la plata se la agarraban. Claro. Ellos. Bueno, ahí ves, vemos las diferencias. Por ejemplo, en el caso de Argentina. Cierto es que la dictadura militar no privatizó las empresas del Estado, pero no es menos cierto que las entregó al gobierno que le sucedió, el gobierno de Alfonsín, absolutamente quebradas y vaciadas. En el caso de Chile, sí se produjo, durante el gobierno de Pinochet, el proceso de privatización absoluta de la educación eh, secundaria y universitaria. Menos de cobre. Menos de cobre. Mm. ¿Que, quién, que, ¿Quién tenía las regalías del cobre? El ejército chileno. Claro. Ahí se inventaron las AFJP en Chile. Que saltan por los aires en este contexto. Para que ustedes vean, y le hago, porque es, es, pa, es para hacerte un paréntesis, te pido no, disculpa por una favor, cara como diciendo me favor. interrumpe cada minuto. Eh, usted, él dice eh, el cobre, que es una fortuna, es decir, lo maneja el ejército chileno. Los miembros del ejército chileno no tienen FJP. No, Tiene jubilación del Estado. Tiene jubilación del Estado. Sí. Miren usted. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Yo vi en una marcha de octubre del 2019 que había una, había gente que se paraba delante de los militares y dice, nadie te quiere quitar nada, es que yo quiero vivir como vos. Claro. Le dijo, vos vivís bárbaro, vos claro. tenés una jubilación del Estado chileno bancado con algo que no privatizaste por lo que eres, yo quiero que hagas eso mismo conmigo. Bueno, por eso vemos la trampa del neoliberalismo del Estado ausente, ausente en algunos lugares, cuando les conviene y en otros. Eso, ese experimento, según David Harvey, el, el británico, que se aplica en la Argentina y en Chile por la fuerza, se aplica con formas menos violentas en Inglaterra y en Estados Unidos durante los gobiernos de Thatcher y los gobiernos de Reagan, con los límites que esas sociedades le imponen. El gobierno de Thatcher, que privatizó, por ejemplo, los recursos mineros... Intentó privatizar el sistema de salud y el propio partido conservador le dice a Margaret Thatcher Hasta acá. esto no se puede hacer porque la sociedad británica no lo tolera. Pero también tenían unas revueltas en la calle y había una protesta social. Una represión fuertísima, terrible. Fuertísima, una fuertísima. represión terrible. El pueblo inglés no se quedó. No, bueno, eso, a ver, está mal la comparación y no quiero que se tome como estas tonterías que a veces dicen, les dicen algunos pensadores criollos mm. de que Argentina es un país parecido a Europa. no Argentina es un país latinoamericano. En cuanto a estructura social y sobre todo a protagonismo y dinamismo del movimiento obrero, Argentina solo es comparable con Francia y con Inglaterra. Porque son tres países donde el movimiento obrero es un actor de poder y no es tan fácil eh, desmovilizarlo. Y esto que vos contás en Inglaterra ocurrió. En Estados Unidos, donde no hay presencia del movimiento obrero organizado, porque los gobiernos se han encargado de destruirlo, el sistema, durante el gobierno de Rian, no solo se privatiza en el sistema de los aeropuertos, que antes eran públicos, no solo se privatiza, eh, se termina de privatizar el sistema universitario y el sistema de salud, que es totalmente privado, sino que durante el gobierno de Rian, esto es gente que no lo sabe, pero es posta, pueden creerlo, eh, se privatizó el sistema carcelario. Claro. En Estados Unidos la mitad de las cárceles son privadas. Es el negocio. Es te, el meten negocio. En, te meten en gana por cualquier cosa, porque total le dice factura, están arreglado con la policía, porque si vos miraste fuerte adentro, pongo las manitos así, la cabecita abajo te cierran la puerta y adentro. A ver, uno lo, lo factura, un, pero fortuna. Uno lo cuenta y dice, no a ver, cómo puede, o sea, cómo puede ser que un tipo que tenga dinero dude entre poner un restaurante o poner una cárcel. No, no puede ser. A ver, eso no ocurre. Eso ocurre en el país más civilizado, entre normas comillas, y más desarrollado del mundo. La mitad de las cárceles son privadas. Por eso no es casual que Estados Unidos sea per cápita el país que tiene más presos del mundo. Claro. Porque es un negocio. A ver... Sí, es casualidad que todos sean negros, la mayoría. ¿Hay más negros no, porque, en la cárcel? En porque que va a ser malintencionado. ¿eh? <risa> porque es un joven, tiene barba y tiene pelo largo, va a ser malintencionado, no como yo, un, pe un, pe un viejito. este, le, ah, ni con que Es de casualidad que sean negros y que sean latinos. No, la sí, totalmente. Y pobres. En su y mayoría. pobres además, pero es casualidad. Lo cierto es que esta imposición... Manu militares del neoliberalismo, tanto en la Argentina como, como en Chile, luego se extiende como un pernicioso mancha de aceite a la región. Claro. Ocurre en Uruguay, sí, sí. Eh, no tanto durante la dictadura militar, pero sí con los gobiernos democráticos. Ocurre en Brasil con la llegada de Color de Melo, en realidad, sí, puntualmente con la llegada de Color de Melo en los 90 a la presidencia y puntualmente con la llegada de Oscar Raúl eh, Fernando Enrique Cardoso que era un hombre que venía de la izquierda y se neoliberalizó muy rápidamente pensemos que el gobierno de Alfonsín que tenía o que estaba más vinculado con una tradición socialdemócrata eh, la gente a veces no, no le ayudan a tener buena memoria, el primer proyecto de privatización de Entel Segba y Gas del Estado es del año 87 del gobierno de Alfonsín o sea hay una continuidad de las políticas neoliberales heredadas de la dictadura, seguramente impuestos por la, la pesada carga de la deuda externa que la dictadura le dejó al gobierno radical, pero hay como una continuidad. Luego, pensemos que en el año 91, y también hablaremos más adelante de eso, eh, va, se van a cumplir 30 años de la caída, eh, la disolución de la Unión Soviética, el mundo se terminó de desbalancear porque quedó unipolarizado y, y, a, y aparte territorializado en un único país, que eran los Estados Unidos. Ahí en el año 94, uno de los personajes más nefastos que alguna vez ocuparon la presidencia norteamericana, eh, que fue Bill Clinton, logró imponer lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no es cierto? O sea, llamar a todos los presidentes de la región, fueron todos, muy disciplinados, y este, y establecer un consenso, palabra que ahora está de moda, sobre políticas que tenían que desarrollarse en la región que casualmente, ¿cuál eran? Desregulación económica, apertura de fronteras, libertad de las exportaciones, no control de los capitales, este, libertad ban, eh, secreto bancario, es decir, hacer el pasaje de economías latinoamericanas, como la brasileña o la argentina, semi-industriales, a que América Latina sea gran, un, un gran granero, vamos a decir, una economías primarizadas de exportación sin valor agregado, de, de desregulación bancaria, y sea este, un, un coto de los negocios de los capitales golondrina puntualmente norteamericanos. Haití. Haití. Haití, Haití sin negros. Haití sin negros, ¿no? Si hubieran logrado conseguir esto, sí, toda, sí, América Latina, toda América Latina, el desmadre que vos ves en Haití. Lo hubieras visto ah, en, escala en toda América Latina, completo. Bueno, esa digo, eso tiene como su parangón máximo durante, como vos bien planteabas, el gobierno de Menem en, en la Argentina, el de Oscar Raúl Cardoso, eh, la tengo con Oscar, Fernando Enrique Cardoso en, en Brasil, Alberto Fujimori, que aplicó el neoliberalismo manu y porque hay que recordar que clausuró el Congreso, acaba de ser condenado. Fujimori, a prisión perpetua, por la esterilización masiva de 300 mujeres indígenas. Sí, increíble, increíble, increíble eso, este, terrible. El gobierno, el gobierno venezolano de esos años, de Andrés eh, Pérez, este, el gobierno mexicano... El de papá de Cuquito. Hortado. Claro. ¿No? Claro. Este, y los gobiernos de la concertación chilena de Frey y Adwin, que también se, eh, se alinearon a esta a unidad neoliberal. En el caso, el, por ahí el caso más hasta grotesco, es el caso de Bolivia, que en el año 99 elige como presidente a Álvaro Sánchez de Lozada. Me acuerdo. Álvaro Sánchez de Lozada era una persona que hacía 46 años que vivía en California era CEO de la Coca-Cola, no hablaba español, pero no es metafórico, lo podemos buscar, el tipo no hablaba español, lo eligen presidente con el 23% de los votos, viviendo en California. El tipo viene a asumir la presidencia de Bolivia y el primer acto de gobierno es privatizar el agua en un país árido. Privatizar... Darle a empresas, casualmente norteamericanas, esos giros irónicos del destino. Y no contento con eso, como descubrió, se ve ese mismo día, le habrán dicho, mire, señor Presidente, hay partes de Bolivia que selva, yunga, llueve, firmó un decreto que prohibía juntar el agua de la lluvia. Esto vuelvo a decir, uno lo escucha y dice, es mentira. No, no es mentira. Esto marca la voracidad, la impunidad y la, lo insaciable de las clases dominantes con las que tenemos que convivir. ¿no? Bueno, también los pueblos toman decisiones. Bueno, no. ahí va. Los pueblos toman decisiones. Y ahí nos, ¿no? y ahí nos vamos acercando. Eh, la aplicación, si estamos hablando desde 1976 hasta el 2001, estamos hablando de 25 años continuos de políticas neoliberales, donde el Estado se retira de las áreas sensibles de la economía y las entrega al mercado, donde como vos muy bien decías, la participación de la clase obrera en las ganancias que ella misma genera, porque nunca hay que olvidarse que la riqueza, cuando se dice Argentina genera tanta riqueza, no la genera Argentina, la generamos los trabajadores, claro. la generamos nosotros. Después hay que discutir quién se la queda y cuánto, pero no la genera la Argentina en abstracto, la generan los hombres y mujeres que laburamos todos los días y producimos riqueza. Este, o sea, la participación de los trabajadores en esa riqueza que nosotros mismos generamos, desde el año 75 hasta el 2001, venía en marcado este, decadencia, con una economía que parecemos olvidarnos, con una economía dolarizada. Donde vos comprabas sí. los alimentos, los medicamentos o la ropa en dólares. Este, con un festival de consumo eh, absolutamente narcotizado que devastaba la ya, de por sí devastada, eh, industria local. Con una apertura importadora absolutamente pornográfica. Con el remate de este, las áreas estratégicas de la economía. Con un ferricidio llevado adelante desde los gobiernos radicales, pero completado por Menem, con la privatización de, de tal el cierre de Atucha, es decir, el desmantelamiento el del Estado, de todo aquello que no sea garantizarle los negocios a los capitales de la oligarquía agrofinanciera. Aparte con, con pésimos negocios para la sociedad, yo trabajé en Piedra del Águila, bueno. que es una represa, esa represa costó mil millones de dólares, la vendieron en 250 millones, de la cuarta parte... Pero pues, es joda Porque si se es joda Pero así todas Un empresario no hace ese toda negocio. Hidronor desapareció ¿Claro? Vendieron todas Todas las represas Que están sobre el Limay Que ustedes puedan ver Salto Grande también La mitad argentina Está privatizada eh, El único que, que fracasó este, Ahí fue la calle Herrera Que es el papá Del actual presidente claro. Porque en el 92 Él intentó privatizar Y se fue un referéndum Sí como el que se busca ahora. Sí, sí. Y este, y me acuerdo de algo increíble que fue que se ve, no sé, las encuestadoras le habrán dado algo positivo, vino el presidente del Citicorp. A Montevideo durante el, ese plebiscito. El plebiscito le salió mal, así que un 60% la gente dijo no se privatiza nada. Entonces le pusieron los micrófonos al presidente del Citicorp y dijo: el pueblo uruguayo le va a ir espantoso porque no sigue este viento este, de aperturas que hay en toda América Latina. Desastre total, un desastre total. Eh, yo, lo, yo Las privatizaciones, yo como ya me conocen que yo a Menem no quiero ni que me lo ni que me lo muestres porque trabajaba para el Estado en el área de salud, vi privatizar cosas, vi en Neuquén quedarse gente en la calle, la privatización, el regalo YPF. de YPF fue un regalo, claro. un regalo y una estafa directamente. Eso fue una estafa. Directamente el dinero desapareció, pero después lo increíble que a mí siempre me cuesta es decir, por qué no se lo nombra Menem, incluso en el tema de la deuda. De la generación de la deuda. Si hoy en día hace que vos digas, este es un Estado, directamente, que es un Estado eh, indigente. Sí, no tiene nada. Eh, saqueado, No sí. tiene nada. Entonces vos vas y decís, bueno, alguien tiene una deuda, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Y qué valores tiene? Pues si sí, se lo vamos a embargar, hacemos alguna regla. ¿Qué valores tenemos usted y yo? pues la Argentina... Es una entelequia. La Argentina somos él, yo, mis hijos, los amigos, los parientes de todos los... ¿Cuántos somos? 45 50, millones. 45 millones de tipo. Eso es la Argentina. ¿Qué tenemos nosotros? Entonces, me imagino lo que debe ser hoy en día negociar una deuda no, claro. con alguien que no tiene nada. Nada. Inclusive, intervención del Estado. El tema de la hidrovía. La hidrovía no está siendo... Ahora empezaron después de mil años a controlarla y empezaron, rascaron un cachitito por ahí o por la ruta 14, la ruta que va al litoral, la ruta Artiga, rascaron y empiezan a encontrar que no declara esto, claro. que son fortunas. Hicieron todo, todo a propósito para eso. Por eso. Es ese ese desmantela a mí no me gusta el término desmantelamiento, ese saqueo organizado por los capitales transnacionales, Sí, porque no sacaron nada, claro, no es desmantelamiento, tienes razón. Eh, hecho por los capitales transnacionalizados en alianza con, con los gobiernos y payos de la región, eh, que inicia sobre el final del gobierno de Alfonsín, continúa durante el menemismo y se profundiza aún más eh, durante el gobierno radical de la alianza, por la sencilla razón que ya no había mucho más para vender y el único camino que quedaba frente a eso era el endeudamiento externo. Cualquier similitud con Por la, la realidad. experiencia radical de hace un par de años no es casualidad. Lo que vemos ahí es que es eso lo que implosiona, eclosiona, explota en el 2001. Porque hay como una gran eh, visión eh, que minoriza el hecho del 2001, y lo circunscribe a un hecho real, que fue el famoso corralito y incautación por parte de los bancos privados, de los ahorros de un montón de ahorristas honestos y trabajadores, mm. que eso pasó, claro que pasó, y claro que fue una estafa, pero fue el culmine de la estafa, fue el, el, el acto de rapiña final, claro. la última billetera, el último chiquitaje que quedaba por, por saquear. Y esa, ese hecho, por más simbólico que sea... Coroló una serie de procesos de vaciamiento, pero no es el hecho eh, fundamental, ni mucho menos el detonante. Desde el año 1993, cuando estalla la primer mal llamada pueblada, que es un acto de insurrección popular en Cutralcó, ...y no es casualmente que sea en la Patagonia... ...Fuera el ...son dos ciudades que están claro. enfrentadas... ...por la vez de arriba... ...ves la rayita de la ruta en medio del desierto... ...y ves las dos manchas de luces... Claro. tan una al lado de la otra... ...que explotó por el desmadre que significó... ...el cierre de la refinería de YPF... ...terrible fue... ...desde el año 1993 hasta el 2001... ...el espiral de conflictividad social... ...fue siempre en ascenso... ...por qué... Y acá queremos llegar, y con esto digo para ponerlo como reflexión final. El neoliberalismo, más allá de su declamación, más allá de su cartón pintado, más allá de su marketing en los grandes medios capitalistas de desinformación, es inviable e insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque solo cierra con represión social. Y el ejemplo máximo de esto es el ejemplo chileno que durante años nos han planteado que fue una transición exitosa hacia el neoliberalismo, pero ¿por qué? Porque tuvieron 17 años de dictadura salvaje y la continuidad de un aparato represivo del Estado que subsiste hasta hoy. En los países donde ese nivel de represión estructuralizada no es posible, como en Francia, como en Inglaterra, como en la Argentina, se hizo insostenible. Se hizo insostenible un modelo de rapiña a esa escala. ¿Por qué? Porque naciones como Gran Bretaña, como Francia, como Argentina, el resto de los pueblos también a su manera, tienen o la organización del movimiento obrero, como estos tres países, o el movimiento indígena y campesino, como en el caso de Bolivia, Ecuador y Paraguay, o el movimiento de los sin tierra, en el caso de Brasil, uh -huh. o la experiencia que significó el Frente Amplio y los comités de base eh, en Uruguay, o la emergencia del chavismo como corriente de izquierda al interior de las fuerzas armadas empobrecidas en Venezuela. Es decir, el neoliberalismo solo es sostenible cada vez por lapsos más cortos y con mayor niveles de virulencia económica y de represión política. Y lo vemos en nuestra última experiencia. El gobierno de Menem duró en una política de saqueo y de ajuste 12 años, 10 propios y 2 del menemismo radical, que fue la experiencia de la Rúa. Nuestra última experiencia neoliberal duró 4. Se hizo insostenible. Se hizo insostenible para una parte de la población que lo había votado. ¿Qué, y, qué, ¿Y qué marca? ¿Que esta última experiencia fue menos dañina que la anterior? No, al contrario, por ahí fue más dañina todavía. Pero por menos tiempo. Es decir que los pueblos vamos construyendo mecanismos de resiliencia y de resurrección más inmediata, pero al mismo tiempo el capital expoliador Recrudece su, su afán y su voracidad de lucro Sí, se ponen más violentos Más violentos eh, El neoliberalismo, o ahora llamamos el libertarismo O la desregulación, o el nombre que queramos ponerme El que es, le quiera Es insostenible, es inviable Es insostenible en términos históricos Primero es una falacia ideológica Porque como dijimos al comienzo, no hay Estado ausente No hay ausencia del Estado y el Estado es un actor económico desde los orígenes de la historia de la humanidad, y en segundo es insostenible por el nivel de violencia política que requiere para sostenerse a sí mismo. Es decir, que el neoliberalismo, que pareció desaparecer en el 2001 en la Argentina y unos años después en Bolivia con la llegada de Evo, en Brasil con la llegada de Lula en Uruguay con la llegada del Frente Amplio, bueno, en Venezuela con Chávez, en Ecuador con Correa, volvió 15 años después transformado en neofascismo. El ejemplo máximo de esto, lamentablemente, es el caso boliviano, donde ya directamente tenés un país donde la presencia de una derecha racista y racializada es inocultable el caso de Bolsonaro en Brasil, y si queremos ser un poquito más pesimistas, el caso de Vox en España, donde tenés una generación de muchachos y chicas de 30 años, jóvenes, que se autoperciben franquistas. ¿Y esto qué marca? Marca que el 2001 fue sin duda una bisagra en la historia de nuestro tiempo porque el 2001 creó las condiciones para que la inviabilidad de reproducción del sistema de dominación capitalista neoliberal obligue a la emergencia, o sea, a la, a la irrupción de un fenómeno transformador como fue el kirchnerismo. Ahora, ese proceso de transformación que fue el kirchnerismo, demostró también en un momento agotarse, detenerse, realintezarse, burocratizarse, o algo pasó, que encontró un límite para, res, para resolver los problemas estructurales acumulativos que tenemos como sociedad y creó las condiciones para la vuelta de un neoliberalismo recargado que fue vencido electoralmente en el 2019 pero no es derrotado como alternativa no, porque política. ahora otra vez sopa entonces, ahí marca que los pueblos tenemos que acumular la experiencia de nuestras luchas sintetizarlas Uh -huh. identificar al enemigo común y construir programas de participación popular de acción política y de medidas gubernamentales que no reparen el daño que producen las políticas neoliberales porque no alcanza con reparar el daño no necesitamos un Estado que sea un hospital de campaña necesitamos un Estado con un proyecto emancipatorio que derrote, y no venza, derrote al neoliberalismo como proyecto político y lo suprima como alternativa de poder. No parches. No parches. Y eso es una coyuntura interesante que estamos atravesando los pueblos de la región. Veremos Este domingo tenemos, tendremos una un buen termómetro con la elección en Chile, eh, y tendremos la, la, la, experiencia, perdón, la oportunidad de los pueblos de ir acumulando experiencias, de ir reagrupando fuerzas, y de ir construyendo caminos, andares que por ahí serán más lentos, pero que tendrán que marcar un rumbo fijo, porque la derecha es inmodificable. No, no aprende de sus errores justamente porque no los comete viene a producir el daño que produce y viene a producirlo cada vez más rápido y más profundo los sectores populares tenemos que construir entonces una experiencia histórica y una herramienta política que nos, por, nos permita justamente hacer irreversible las conquistas de derechos e irreproducible la vuelta de la derecha a, a los gobiernos Ustedes escucharon, este, todo, estas, todo esto es para reflexionar, para que uno piense, para que uno vea. Nadie te está diciendo, este, ¿qué crees que haga yo? Nadie te está pidiendo que hagas, nada. Ya, esto es una evolución y es un tránsito, pero se necesita pensar, se necesita este, pensar. Eh, asociado a lo que él dijo, yo les recomiendo una película, Mate que Meterse en Cuevana y buscarla es sobre Dick Cheney la, la película es eh, yo la vi anoche es tremenda, tremenda el vicepresidente eh, de George Bush hijo es ¿no? el vicepresidente de George Bush hijo y como un, lo que muestra la película nos propone pensar de que él era el que tenía la presidencia de los Estados Unidos de América en todo ese lío donde le modificaron la vida y donde muestra muchas herramientas de esto que estamos, de esto que estamos hablando, que estaba hablando este Pablo todo este, todo este tiempo. Gente, nos vemos la, la semana que viene. En algún momento lo vamos a parar porque son vacaciones. O Hay dejar que de por, por, colgar vemos. los botines del coco un rato. O colgar los, los, los botines del coco, o si no, no sé, irnos al bosquecito, hacerlo con... Con otra onda sí, sí. Nos vemos la, la, semana, la semana que viene Por ahí gente, los queremos mucho eh, Felices fiestas eh, Como decimos nosotros Que las fiestas sean eh, Buenas fiestas para todos Y todas las familias Que todos tengan la, la oportunidad De pasarla bien Que todos tengan la, la oportunidad De pensarse a sí mismos En un futuro mejor Y en un futuro con dignidad Nos vemos, hasta luego